Las operaciones policiales contra militantes políticos de la izquierda Berchale han sido numerosas las informaciones difundidas en los medios de comunicación. Informaciones, en muchos casos, sin contrastar y sin apenas fundamento. Uno de los medios de comunicación que se ha destacado por su beligerancia y su falta de código deontológico ha sido Diario de Navarra. Este periódico se ha hecho eco de las filtraciones policiales y ha puesto en el punto de mira de la represión a la disidencia de izquierdas y a Berchale. Tras la operación policial de la Guardia Civil de finales de agosto, Diario de Navarra publicó como primicia que cinco personas a las que los militares españoles no habían localizado al tratar de detenerles, habían pasado a ser miembros de ETA. Estos supuestos nuevos militantes de ETA estarían formando al otro lado de la Muga un nuevo comando en Afarroa. Sin embargo, y como se daría a conocer posteriormente, al menos tres de estas cinco personas ya habían manifestado al juez de la Audiencia Nacional, de Marlaska, su deseo de comparecer en el juzgado y prestar declaración. Estas personas tan solo querían garantías de que no fueran arrestadas e incomunicadas por la Guardia Civil al acudir hasta Madrid. Evidentemente, esta información no fue publicada por Diario de Navarra y tampoco se hicieron eco de ella otros medios como Diario de Noticias, que sí que habían publicado las fotos de los presuntos nuevos militantes de ETA. ...y llegamos a, a la noche a casa y eso, pusimos las cadenas... Eh, ...tanto 24 horas como la CNN Plus... ...y vimos que a la media hora está dando la información... ...con nombres, apellidos, fotos y demás, ¿no?... ...entonces claro, pues sentimos una indignación terrible, ¿no?... ...porque nosotros estábamos convencidos que nuestro hijo... Eh, ...vamos, no iba a dar el paso a, hacia el otro lado, hacia la ilegalidad... también les pedí a los medios que habían hecho tanta basura... ...encima de nuestros hijos... ...que intentaban rectificar... ...yo de luego no he seguido muy a fondo esos medios... ...pero me parece que no, no han rectificado para nada ¿no?... ...veáis la, la forma de manipulación tan asquerosa que, que, que tiene ¿no? esta gente ¿no?... ...ante la actitud que toma Grande Marlasca, ¿no?... ...quieren nuestros hijos presentarse ante él... ...y como él no... ...dice que bien que se presenten pero no... ...no les quita la, la orden de detención ¿no?... ...y pone gente fuera de la, de la Universidad Nacional... ...policías a su cargo... ...para que cuando vayan los detengan ¿no?... ...y entonces cuando van nuestros nuestros hijos... ...efectivamente nada, automáticamente los, los detienen... ...y en vez de eh, rápidamente recibirlos... ...pues eh, los llevan a, a comisaría... ...querían dar un escarmiento a, a los jóvenes del barrio... Por, ...por el trabajo que estaban haciendo ¿no?... ...en el barrio ¿no?... ...y, y principalmente era eso ¿no?... El, ...el cortar las alas a, la, a los jóvenes del barrio... Que, que, el, ...que se dieran cuenta a todos... ...que el que se movería... Eh, iba a seguir la, la suerte de sus amigos y compañeros. Jóvenes estudiantes del Instituto de Iturrama celebran un acto en recuerdo de militantes vascos fallecidos en el marco del una. No se produce ningún tipo de incidente, pero el director del centro trata de impedir el acto. A los jóvenes se les abre un expediente disciplinario. A los pocos días y después de que una nueva operación policial golpeara especialmente al barrio de Iturrama, el diario de Navarra vuelve a la carga publicando fotos del homenaje y criminalizándolo. Las peticiones para que estos adolescentes sean enviados a la audiencia nacional no se hacen esperar. A UBTEK es que eh, bueno, se sala, sala que un de la público, y se ha terrorismo que aren por ahí para menado, eta e, biktimen aurkako esta víctima en ahorcaco, a Humillación, orisan sen, era itza. Urren pues, ya maquinaria, hostia, marchanse, buen. E, AVT, e, el carro que de tuz en conselarial de no esan ez, es, bueno, hor está tuzaco, bere ver, verá cargo retando a Gertatutako gauzarik txarrena edo garrantzitsuena. Naiko tristea da komentarioa, zera, bueno, arazo asko dago ikastetxeetan. Langiletik e, hasita elkar bizitza eh? Hortxe gelditu zen, eta ja gorra gertu zen, nola bai, hogei gazte, zeudela horren inguruan, eta hogei gazte horien aurka, zer edo zer egingo zela, espediente hitzai patu zuen, Nagier institutuan, pues bakarrik bi expediente hori, ad, bi administratibo hori bakarrik bi kasle hauen aurka irikizen eta momentu sort dago. dago prozesuan eta hori. Ta gero gelditzen da pues, beste kanpotik etor daitekena, pues izan daiteke bide penaletik edo zein gauza, ez? Horri kasle hauen aurka edo hori. Ordun pues hemen gertatu dena edo salatu behar dena da Nere ustedes, ¿no la jariden de eh, maquinaria, edo zigor maquinaria hori, edo es, tampoco a gente edo, baten era seren normal en normala izango litzateke, edo, bueno, gutxen este, zen izango, arridurarako gauza, pues, bertako institutoko norbaitek, eh, jarri izan balu, eh, salaketa bat. de mago pues, ikasle batek, irakasle batek, edo gura so batek. Esta, eta justo, Diario de Navarra Nagartú, esta, Naduela Esteba, delito de escena, momento bateaña, Villa Cachenda, delito. No tiene la mínima, la mínima crítica que hacer a las fuentes oficiales. ¿no? Lo que suelen hacer es, eh, habitualmente, re, eh, rebotar esas fuentes oficiales que les llegan de distintos pues, medios y, y difundirlas. ¿no? O sea, no han convertido en una especie de un altavoz de de los intereses de poder eh, intentar que la tesis que defienden o los montajes que, que se realizan pues que lleguen al máximo de gente posible, ¿no? que cuando se detenga una persona ya haya habido previamente un caldo de cultivo que esa opinión eh, se haya llegado a generalizarse o por lo menos que a la gente le suele. ¿no? Entonces, una vez que se ha creado ese caldo cultivo, una vez que se ha creado esa detención, lo que pase a partir de, de ese momento, pues tampoco es tan importante o tan relevante ¿no? para esos medios. Es como bueno, las denuncias de torturas, o sea, las denuncias de torturas al final no salen en los medios en la misma intensidad que, que se informa de, de un operativo, ¿no? o sea, por pues eso un poco le quitan credibilidad y a partir de lo que pase en ese operativo ya, ya no se sabe más. O sea, ya incluso pueden lanzar una serie de acusaciones difundidas también pues, por parte de la policía la Guardia Civil diciendo que los detenidos que les acusan de esto, de esto, de esto y luego eso pues, resulta que es un globo que se desinfla, pero bueno, de eso al final no se entera nadie. Yo creo que tienen pocas consecuencias, ¿eh? o sea, no, no sé, al final puede haber un escándalo, o sea, lo hemos comentado antes, ¿no? de que hay un, una operación, un operativo que se demuestra que que es mentira, y esos medios no, no lo dan y no pasa nada. y De hecho, yo creo que ha habido casos, más de uno y más de dos, en Nazarroa, ¿no? o sea, Ha habido gente que la han detenido, que han acusado de matar a gente muy concreta y luego se ha demostrado que ese caso era mentira y que estaba basado en denuncias de torturas muy concretas, en, en declaraciones hechas bajo tortura y que eso se ha demostrado que ha sido así, y aquí no ha pasado nada.